Tal vez podamos intentar teletransportarnos a una ubicación cercana a la fábrica. Lo intentaré. Todas las coordenadas de la fábrica y el área que la rodea están corruptas. Y no puedo haber nada al respecto. ¿Cómo es eso posible? No tengo ni idea. Todo estaría bien si no se te hubiera ocurrido la estúpida idea de asustarme. Lo siento. Nosotros estamos cambiando al plan. Primero conseguiré la espada de almas y luego iremos a la fábrica. Tendremos la espada para defendernos de los Nictmares. ¿Qué tan lejos está la fábrica? Tardaremos unos dos días en llegar a la fábrica. Tenemos un largo camino por delante. Y tienes que decirme una cosa ahora. ¿Por qué estás actuando así? Un minuto hablas en serio y al siguiente de repente tienes ideas estúpidas y actúas imprudentemente. No te puedo entender. ¿Qué está pasando contigo? Parece que voy a tener que contarte sobre mi trágico día cuando ocurrió cierto incidente. contaré mi historia de vez en cuando podemos ir a buscar esa espada. Esta es una historia sobre mí y mi amigo. Su nombre era Mike. Y él era un humano. Un humano. Lo conocí hace muchos años atrás, cuando fue liberado de la prisión de los Nictmares. Estaba exhausto y débil. Lo encontré y lo cuidé. Luego resultó que fue torturado y griega. Ellos incluso le cortaron la lengua. Eso es terrorífico. Bienvenida a mi mundo. No sé cuál fue la razón y por qué era tan especial. Pero me quería decir lo que sabía. Me escribía cartas porque no podía hablar, en las que me daba mucha información. No recordaba quién era. Pero mencionó algo sobre el gran plan de Shadow Freddy que podría completarse pronto. que quiere traer a alguien o algo aquí. Y todo lo que recordaba era el nombre de cierto lugar y cierto elemento que es muy importante para el plan de Shadow Freddy. El mundo loco. Y el artefacto. No me importaba mucho lo que me decía porque pensaba que estaba loco. Pero nosotros comenzamos a ayudarnos. Nosotros vivimos juntos en una pizzería abandonada. Robamos los suministros que los Mares transportaban a sus fábricas. Hasta que una vez hubo un incidente que me dejó una cicatriz en el alma. Y cambió todo.